Hola chicos, saludos, saludos a todos por ahí, cómo les va, cómo andan Un abrazo y un abrazo al gran pueblo carbonero, al gran pueblo de Peñarol, Mirasol Bueno, ¿qué es lo que se me ocurrió para este video? Espero que les guste Fue una idea que no, en realidad no salió de mí, sino del de canal, este colega eh, Aurinegro World, que es el canal eh, oficial del Club Peñarol o por lo menos para mí es un, eh, el que mejor este, trae las noticias del de carbonido de Peñarol, del club más grande de Uruguay. Después viene la gallina. Y de aquí sale este pequeño video que espero que les guste, que es una parodia. No lo tomen a mal, simplemente es una una parodia. Vamos a llamarlo así. ¿Qué, pa qué, qué pasó? ¿Cómo fue que sucedió todo esto? En el video alguien decía, el, el muchacho que hizo el video decía, que si vos buscas en Google gallina Uruguay, te aparecen una búsqueda bastante bizarra, bastante siniestra. Entonces lo que vamos a hacer es buscar primero gallina Uruguay y vamos a ver qué nos aparece acá. Cuidado con lo que pueda aparecer porque a muchos no le va a gustar seguramente, así que vamos a buscarlo. Vamos a buscar gallina a ver, Lo puse mal pero no importa, va a aparecer Vamos medio rápido Moviendo las manos Vamos a buscar gallina uruguay acá Bueno, acá aparece <ríe> El huevo de gallina encontré la gallina. No, pero esta no era la que yo estaba buscando. Vamos a ir a seguir buscando porque yo había hecho una búsqueda buena y había aparecido bastantes cosas en Google acá. Así que sigo buscando. Acá aparece, miren. Nacional repudió fotos de jugadores Peñarol con gallita inflable. Eh, eh, fue la gallina. Es tiempo de resolver definitivamente si fue primero la gallina o el huevo. <ríe> bueno esto no tiene nada que ver. El primer eh, para gallina y, gallinas, gallinas, pues, de no, gallinas, gallinas, gallinas. Ah, esto no tiene mucha. Mucho de lo que buscamos, pero yo sé que vamos a encontrar. Buscando no encuentra, así que más vamos a poner otra búsqueda. Vamos a poner gallinero Uruguay, a ver qué nos aparece. Vamos a poner gallinero Ur Uru. galliner Uruguay. Gallinero <ríe> Uruguay. Bueno, acá empezó lo el... bueno, miren gallinero uruguay gran parque central esto lo puse yo sino que está en google verdad todo el mundo lo puede ver todo el mundo lo puede buscar fue el gallinero y es espantoso voy a leer un poquito acá. pero es para reírlo nadie lo toma en serio solamente una parodia es una broma que estamos haciendo fue el gallinero y es espantoso fernando speech presidente de wanders trancó duro contra el gran parque central nacional quiere celebrar el gallinero los huevos de gallina que viven como gallina. Eh, Estadio de Gran Parque Central. Nacional. Repudio fotos de jugadores con peñarol. Ahora vamos a mirar en imágenes. Las imágenes deben estar muy buenas. Para poner este... En las eh, miniaturas personalizadas. Vamos a ver qué encontramos acá. Y acá está el querido... Eh, Parque Central el querido estadio del de tradicional rival del club atlético Peñarol vamos a cerrar acá y acá obviamente tiene que aparecer la gallina, no podía ser de otra manera los huevos la gallina y el Parque Central el estadio de Nacional Los primeros que este, inventamos, o sea, colocamos esta frase, la gallina, fuimos los mayas, los hinchas del más grande del glorioso Club Atlético Peñarol. Y luego, bueno, este, la gallina blanca pusieron este, como título que Peñarol es la gallina, pero en realidad, si ustedes buscan en Google, la verdadera gallina uruguaya... <risa> es eh, la de Nacional vamos a hacer otra búsqueda vamos a buscar vamos a buscar el otro eh, vamos a buscar la última que tengo acá vamos a buscar el gallinero ah, el gallinero parque es central y a ver este la P se me traba a veces la P de Peñarol de grandioso de glorioso Peñalos se me en el teclado a ver gallinero no, en agua parque central eh, eh, ga fija el gallinero y es espantoso no, si Nacional quiere terminar con el gallinero este es el parque central, la enciclopedia libre el gallinero del parque central, gallinero de no terminar El visitante de incómbios del parque central. Hay algunas, este, <coughs> algunas búsquedas que son un poco más viejas, un poco más nuevas, pero si ustedes ven, es siempre lo mismo, termina en lo mismo. Nacional quiere terminar con el gallinero, un gallinero en el parque central. Hace 120 años, Peña de no el parque central, no, esto... ¿Por qué los hinchas de Peñarot, el parque central, es un lugar donde eh, empezar Que no, no, no lo voy a leer, léanlo ustedes y búsquenlo porque esto es realmente increíble. Yo no pensé sinceramente, con lo dijo el colega de YouTube, que si vos buscas en Google Gallinero Uruguay, te aparezca el parque central, o sea, la cancha de Nacional. Es una cosa de locos esto. Gran parque central, sin gran parque central, el gran parque central, de calle. <ríe> y es de 2020. <ríe> bueno, ya es un gallinero, así que este, lo acomodan un poco y pueden albergar gente. ¿Qué más hay acá? Bueno, las imágenes de, este, de la cancha del gallinero, digo del estadio de, del Parque Central. Y como siempre, van a venir de atrás y van a hacer otro video, quizás criticando al que yo hice en este momento. Quitándome la duda y quitándole la duda a todos ustedes de que en realidad el Estadio Nacional para Google, para el mundo, es el gallinero del Parque Central. O sea, la gallina de Uruguay es nacional. El gallinero de Uruguay es el Parque Central, el Estadio Nacional. Así que eh, chicos, nada, por ahora creo que fue esto, fue un video, un video parodia, un video eh, eh, tipo chanza que hicimos, para que nos entretengamos un poco, nos divirtamos, y bueno, este, en quien quiera hacer uno, eh, refutando este video lo puede hacer, pero a las pruebas me remito y a otra cosa mariposa. Chao, chao gente, suscríbase al canal. Denle su me gusta, su opinión, qué opinan de esto, porque uno buscando encuentra en Google. Hasta pronto, se los quiero, cuídense.